Estamos en el campo de la familia Sagrera, en un lote de Membrilleros, que pertenece a la variedad Inta 147. Eh, están por entrar en la sexta hoja. Fueron plantados en el invierno del 2015. Nosotros estamos llevando adelante eh, una experiencia de, de poda en estas plantas, tratando de eh, evaluar ¿Cuál sería, dentro de lo que estamos evaluando, la mejor alternativa? Frutal que se caracteriza por producir, fundamentalmente, sobre ramitas cortas. Cuando hablamos de ramitas cortas, son este tipo de ramas, este tipo de ramas, estas, ¿no es cierto? Son ramitas cortas donde se concentra la mayor proporción de la fruta. Una de las alternativas que nosotros estamos probando para la poda es eh, raleo de ramas, eh, combinado con el recorte de ramas. El raleo de ramas consiste en la eliminación de las ramas desde su base y el recorte consiste en este caso en eliminar entre el 30 y el 50% de la rama del último crecimiento. La planta también lo que se caracteriza sobre todo, porque está injertada en este caso sobre franco, es la producción de, muchas brotes, de muchos brotes de, de raíz. Que se llaman cierpes, también, o sea, son retoños de raíz que conviene también ir eliminándolo para este, facilitar también el manejo de la planta.